Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un encuentro más de wikierramientas, cómo hacer cosas en Wikimedia. Bueno, la semana pasada nos quedamos cortos con el tiempo, nos quedamos ahí con ganas de ver un poco más acerca de categorías. Así que hoy vamos a tenerlo de nuevo, a Miguel, que, que nos va a estar contando un poquito qué es lo que pasa con las categorías, pero en el universo particular de Wikimedia Commons. Eh, como siempre, ahora les voy a dejar en el chat la página de Wiki Herramientas, donde pueden ir encontrando los próximos talleres. También les vamos a compartir el formulario de donde pueden dejarnos sus inquietudes, qué herramientas les gustaría que trabajemos. Eh, y sin mucho más, le voy a pasar la palabra a Jorge, que hoy lo tenemos también como acá como anfitrión eh, del grupo de Wikimedistas de Uruguay. Así que, Jorge, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá yo soy bueno, Jorge de, de Wikimedistas de Uruguay. Eh, acá en esta pantallita ustedes siempre ven a, a Evelyn, a Scan, pero bueno, eh, esta vez, eh, bueno, yo tomo, tomo su lugar por parte del equipo de Wikimedistas. Eh, así que bueno, Alan, eh, Miguel, eh, te cuento que... Miguel, Alan, porque tenemos, bueno. tenemos acá eh, a, como invitado. Te cuento que yo estuve eh, nada, como, como oyente la, la vez pasada, eh, y me, me, me encantó la, eh, el taller sobre categorías de, en Wikipedia, así que me quedé con las ganas de, de escucharte eh, y aprender más sobre las categorías en Wikimedia Commons. Y bueno, a, acá estoy para, para eso. Así que te damos la palabra y todo tuyo. Bueno, gracias. <risa> buenas, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues nada, gracias por las palabras y... Esperemos que esta sesión también, no solamente sea fructífera, sino de, también guste, como parece ser que gustó la, la, la semana anterior. Así que nada. Bueno, que me parece que la vez pasada, <coughs> la semana pasada, eh, me presenté así un poco rápido. Y claro, yo lo que quería decir era pues que bueno, pues, soy un wikipedista de hace relativamente, con respecto a otros, pues poco, pero que he agarrado mucha, muchas ganas y mucho, mucho bagaje porque me gusta, me gusta este mundo, me gusta el contribuir al conocimiento libre y he aprendido cosillas. Y que vengo de parte de Wikimedia España, que es el capítulo en España, de, el capítulo oficial de la Fundación Wikimedia en España, y del Grupo de usuarios Wikimedistas de Perú, que no es un capítulo, pero es el grupo constituido en Perú que representa a la Fundación. Así que sin más preámbulo, pues voy a empezar a compartir la pantalla. <coughs> a ver. Y seguimos. Listo. Categorización en proyectos Wikimedia. Bueno, la semana pasada, <coughs> perdonad, la semana pasada habíamos, eh, habíamos visto qué son y para qué son las categorías y cómo elegir la categoría correcta en Wikipedia. Habíamos, vamos a hacer un pequeño, repaso, un pequeño repaso para que nos situemos para poder luego arrancar con Wikimedia Commons. Bueno, vimos qué son las categorías, que son una agrupación de páginas que comparten algún tema en común y sobre todo, pues, las categorías sirven eh, para facilitar la navegación dentro del proyecto, en este caso Wikipedia, y facilitan la tarea de creación de artículos. Esto con respecto, pues, a lo que serían los artículos en Wikipedia. Luego vimos también un concepto básico que es la categorización, que es la tarea de crear y gestionar y organizar las categorías, ¿no? Pero particularmente la de añadir artículos a sus categorías correspondientes. También hablamos sobre la sobrecategorización, que era eh, cuando se categoriza demasiado, se categoriza sin una organización o mm, se incluyen categorías dentro que ya se encuentran dentro de otras categorías. Lo vimos con un ejemplo y también vimos la plantilla categorizar. Y luego esto ya era directamente de, para Wikipedia el proceso de categorización, vimos cómo se podía hacer en edición en código, el editor visual, y también con herramientas, cómo se podía categorizar con la herramienta esta HotCut, que gustó mucho, parece ser, sobre todo por las, eh, por las facilidades que, y las prestaciones que, que da, para poder hacer, realizar esta tarea bastante más sencilla. Eh, luego creamos una categoría, bueno, creamos sí, creamos unas categorías, y vimos cómo es que se. O sea, cuáles son las razones para crear una categoría. Lo vimos así muy por encima y creo que esta vez habría que profundizar un poquito más cuando pasemos a la parte de cómo crear una categoría en Commons, que sirve también de ejemplo para Wikipedia. También vimos otras herramientas que eran PetScan y MassView, que también gustó mucho. Y bueno. Pasemos ya directamente a Wikimedia Commons, que es lo que el tema que nos trae hoy. ¿Cómo categorizamos en Wikimedia Commons? Wikimedia Commons es el repositorio eh, audio, multimedia de los proyectos Wikimedia. Es decir, en él se alojan tanto imágenes como vídeos y audios que con, lic con licencias libres, con licencias compatibles, que podemos utilizar en proyectos como Wikipedia. Es decir, Ahí es donde se eh, suben las imágenes, por ejemplo, que se utilizan luego en los artículos. Unos conceptos básicos para, sobre las categorías dentro de Wikimedia Commons. En principio, la definición es la misma que en Wikipedia. Comparten, ese, comparten esa definición, las categorías. Lo único que cambia el elemento que se categoriza en este caso, pues son elementos multimedia. En Wikipedia son artículos. Vamos a ver una imagen para, para que veamos qué es lo que de lo que estamos hablando. Bueno, esta es la interfaz. Eh, no estoy muy seguro si ha cambiado la interfaz eh, con, como ha cambiado con Wikipedia. Es decir, en Wikipedia sí que cambia, cambia la interfaz según el tipo, o sea, no el tipo de usuario. Si eres usuario nuevo, creo que viene la interfaz nueva. Yo tengo puesta la antigua. No sé si me confirmáis que es la misma interfaz. Ahí lo estoy por chequear porque tampoco tengo idea, tengo la interfaz vieja y lo miramos. Yo también tengo la vieja. <risa> Ahí la chequeo. Pues si no si no os aparece esto en pantalla, o sea, no bueno, hay que tener en cuenta que yo lo tengo lo tengo maximizado, lo, más o menos tendría que aparecer tal que así. Bueno, si, si habéis hecho login, os aparecerá aquí vuestro usuario, si no, no aparecerá. Y algunas de estas funciones tampoco os aparecerán. Pero bueno, esta es la interfaz. Voy a entrar a la página principal para que conozcáis así a grandes rasgos el proyecto. Porque claro, a diferencia de Wikipedia, eh, este quizás no es tan conocido la interfaz de Wikimedia Commons. Pues vemos que aquí tiene unos menús, aquí aparece una portada con la imagen del día, la imagen del año y varios enlaces donde podemos este, ir navegando. Eh, eh, Bien. Queda, queda bastante igual la interfaz de Wikimedia uh -huh. Commons. Eh, lo único que cambia son los idiomas, que ahora también la lista de seguimientos y demás, pero después la portada queda, la nueva interfaz es casi muy parecida. Ah, perfecto. Y claro, recordad que yo lo que te, lo tengo es aumentado para, poder, para que se pueda grabar bien esta, este taller. Eh, bueno, vamos a ir en la imagen, a la imagen que estaba comentando. Bien, esta es una imagen, esto es un archivo que se llama kaukau.jpg, es una imagen que hice yo hace mucho tiempo y que es la única imagen que he podido conseguir que sea imagen valiosa de todas las, no sé cuántas imágenes he subido, pero sí que son muchas. No sé si está alrededor de 5.000 imágenes pero, o 2.000. Bueno, ese dato luego lo compartiré. Pues bueno, esta es una imagen, eh, y a diferencia de Wikipedia, eh, no es un artículo, sino que es un recurso que podemos utilizar en un artículo. Si vamos bajando, te viene una cierta, una cierta descripción de esta imagen que hay que rellenar cuando uno sube esa imagen. Bueno, también se puede hacer posterior, pero es recomendable hacerlo. Te viene a la descripción en español, porque en la que yo puse, eh, luego la puse también en inglés. La fecha se hace prácticamente automática, o puedes elegir la fecha que se ha realizado la imagen, la fuente donde se ha sacado y el autor. Una licencia, esta licencia la he creado yo, o sea, he creado la plantilla para esta licencia. Os aparecerá seguramente esto cuando veáis las licencias en, de las imágenes o los vídeos y audios licencias compatibles con los proyectos Wikimedia que dicen que somos, eres libre de compartir y de remezclar bajo ciertas condiciones. ¿no? Esta es la, la plantilla de que es una imagen valiosa, etcétera. El historial del archivo, las diferentes modificaciones que ha tenido etcétera, y los usos que tiene este archivo. En general, este, esta imagen ha sido utilizada en el artículo correspondiente, que es el artículo de caucao, que es una comida peruana. Aquí, entramos y la vemos, que está en la ficha, pero lo que nos interesa, al final del todo, bueno, aquí los metadatos, al final de todo está lo que hemos venido a hablar, las categorías. Esta imagen está categorizada ya como caucau, ¿por qué? Porque si entramos aquí, esta es una categoría, no un archivo, una categoría donde se agrupan las imágenes sobre, esta, sobre este elemento, que es eh, una comida, entonces podemos ver que hay diferentes imágenes agrupadas, organizadas, en esta categoría. Como vimos también en la sesión anterior, esta categoría también está categorizada. Vimos los conceptos de sobre, sobre, no, supercategoría, categoría y... A ver, que me voy a la chuleta, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Ah, aquí está, supercategorías, categorías y subcategorías. Una supercategoría agrupa otras categorías. Mientras que una subcategoría está incluida dentro de una categoría. Vemos que esta, esta categoría no tiene subcategorías. Solamente tiene supercategorías. Bien. Vamos a ver otra imagen. Esta eh, que hemos visto tenía solamente una categoría. Pero vamos a ver otra imagen con más categorías. Esta imagen... Archivo, tapa de registro de Valladolid, es una tapa de alcantarilla, que también es una foto que hice hace, hace, bueno, hace poco. Y vamos al final a ver las categorías. En este caso, no solamente tenía una, como, no tiene una como en el caso anterior, sino que tiene varias. En este, vemos que eh, Manhole Covers in Valladolid, 2022 in Valladolid, Firefighters, Manhole, perdón en mi inglés, Firefighters, Manhole Covers in Spain. Y Manhole Covers dated y, eh, 1933. Vale. Miguel, quizás acá seguramente ya le ibas a contar, pero acá ya empezamos a ver algunas diferencias con, con Wikipedia en el hecho de que Wikimedia Commons es un proyecto eh, internacional, ¿no? O sea, eh, que trasciende los idiomas también. Entonces, eh, eh, sí, cuando... En Wikipedia teníamos ca las categorías todas en castellano, acá trabajamos con eh, categorías eh, en inglés, pero seguro ya lo ibas a, a comentar. Sí, eso, eso iba a comentar justo a continuación. Que, eh, bueno, pero me has ayudado diciendo esto que es un proyecto internacional y la lengua franca que se utiliza en este proyecto es el inglés. Con lo cual eh, lo estamos viendo a modo de ejemplo, pero también lo tenía aquí puesto como un consejo. Que las categorías siempre siempre hay que ponerlas en inglés vale esto claro cuál, cuál es el problema que muchas veces eh, el impulso nos lleva a utilizar nuestro propio idioma ¿no? al crear una categoría pero existe una solución si creamos la categoría eh, en español luego podemos eh, redirigirla a la categoría en inglés es decir se crean luego redirecciones desde, español, desde el idioma español. Esta categoría, Manhole Covers en Valladolid, ¿qué significa? Son tapas de registro en Valladolid. Pero yo podría, si clico aquí, yo podría crear una categoría que se llame tapas de registro en Valladolid y redirigir esta categoría a la categoría en inglés. Esto no sé si lo veremos hoy, porque es un, poco, un, poco, un, poco, un poquito más complicado de, de realizar y de explicar pero en general hay que hacer las categorías en inglés, porque es, es, es la normalización que se ha tenido aquí en, en, en Commons, en Wikimedia Commons. Sí que existen algunas categorías hechas en castellano, pero son de conceptos bastante locales, quizás, que no pueden ser traducidas al inglés, o que solamente van a, ser, eh, van a incluir imágenes o objetos multimedia, de, que solo representen cuestiones de, de sitios o, o en español. No sé si me he explicado bien. Por ejemplo, una iglesia de algún pueblito aquí en España, pues esa iglesia probablemente solamente tenga el nombre en español. También se respeta el nombre original de, de los lugares. En este caso, ¿no? o sea, prácticamente la mayoría de imágenes son de lugares. Y como otro consejo que me gusta dar, es que eh, cuando se crean categorías, igual que en Wikipedia, siempre hay que utilizar ejemplos de categorías similares para poder ver cómo es que se han creado, cómo es que se han categorizado, o cuáles son sus supercategorías y cuáles son sus subcategorías. Pero bueno, después de ver estos conceptos básicos, que es prácticamente la teoría, vamos a ir a, al meollo, que es la práctica, que es, que es lo bonito. El categorizar. Vamos a, primero, que digamos que es el acercamiento de los usuarios novatos o de usuarios que nunca han utilizado commons, que han utilizado Wikipedia, pero nunca commons. El acercamiento a las categorías eh, muchas veces se da mediante la subida de imágenes. Es decir, cuando uno sube una imagen ya hay que categorizar. Cuando uno, cuando uno eh, sube algún elemento multimedia, ya estás, eh, no obligado, pero es recomendable empezar a categorizar desde ese, desde ese punto. Vamos a hacer una subida de imágenes. Eh. Vamos a hacer esta, que aquí tenía dos ejemplos. Vamos a subir eh, unas imágenes que tengo por aquí. Tengo muchas imágenes hoy para, para trabajar. Tengo aquí unas imágenes. Eh, mientras tanto, vamos a agradecer a Miguel, que por segunda vez buscó imágenes para subir a Commons porque tenía todo preparado para la semana pasada y tuvo que nada ceder sus imágenes sin categorizar para que la comunidad pueda trabajar con ellas y volver a buscar unas nuevas para este taller, así que gracias. Por eso. Sí, es que hay muchos usuarios que les gusta categorizar y, claro, ya han categorizado algunas de las imágenes que tenía que tenía en el tintero para, para hacer este taller. Pero bueno, no pasa nada. He encontrado otras, así que vamos a ir subiendo. Eh, aquí en el, en el menú de Wikimedia Commons, aquí a la izquierda, eh, os aparece esto de aquí, que es subir un archivo. Clicamos aquí. Y nos redirige al asistente de subidas. Bien. Eh, os aparecerá realmente esto, que es lo primero. Consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons, y son los consejos y normas para poder utilizar, para poder subir imágenes al repositorio, eh, con las normas que, que implica eh, no subir imágenes con derechos de autor que no se hayan cedido, y algunas excepciones, ¿no? resumiendo etcétera bueno yo luego esto aquí omitir para que directamente me, me, me aparezca el, el asistente de subidas bien vamos a ver tengo aquí unas imágenes voy a subir la mitad porque si no va, a ser, va a, ser, van a ser muchas voy a subir cuatro imágenes Cojo las tengo aquí en una carpeta aparte entonces lo que voy a hacer es arrastrar las imágenes a este a este cuadro de, de texto bueno, esto aparece casi siempre, pero no, no hay problema, no vi un error. Bien, cuando se empiezan a cargar, pone que está subida la imagen, pero bueno, todavía no está del todo subida. Vamos a ir aquí a continuar para seguir en el proceso. Estas imágenes, bueno, voy a ponerle aquí que son mi propio trabajo, porque pues eso, son mi propio trabajo. Aquí os va a venir... Eh, la sesión de, de las imágenes y con la licencia Creative Commons. A lo mejor no estoy utilizando los términos adecuados, pero creo que se entiende el hecho de que uno está donando unas imágenes al proyecto Wikimedia. Sí, ahí lo bueno. interesante es que uno elige, o sea, uno tiene la potestad de elegir eh, cómo circula la producción propia, ¿no? O sea, por defecto, todo lo que producimos, cualquier cosa, que como una foto con el celular, un dibujo que hacemos, todo por defecto tiene copyright. Salvo que uno exprese que eh, consiente que esa imagen o esa foto o ese dibujo circule bajo otras condiciones. En este caso, la licencia que está eh, eligiendo Miguel y que es la que viene por defecto en Wikimedia Commons, pero que uno puede elegir entre otras más también, dice, ok, cualquier persona puede utilizar esta imagen siempre y cuando de cuenta de quién es el autor y, o sea, es decir, ese eh, atribución que dice ahí es la atribución del autor de esa imagen, Gerard like quiere decir que tienen que compartirlo bajo una misma licencia. O sea, si hacemos obras derivadas y demás, tiene que estar bajo la misma licencia que él eh, eligió. Eh, pero más allá de eso, uno puede reutilizar la foto para lo que quiera, ¿no? Puede hacer un mix, un collage, eh, usarlo en una publicación, ¿sí? sí eh, pero, pero, Korty, eh, Korty, eh, Korty. Esto nos da pie para decir que vamos a tener eh, en, en las próximas semanas un, un taller sobre licenciamiento, tanto para eh, qué significa, bien, con súper detalle, qué significa eh, esto de liberar una obra, como también de dónde podemos conseguir eh, imágenes libres y, y, y bueno, y, eh, qué imágenes nos permite subir eh, Wikimedia Wikimedia.com. Así que eso va a ser otro taller, eh, porque esto se va ramificando. Cada vez que vamos tocando nuevos temas, aparecen nuevos temas de taller. Claro. Bueno, pues entonces, mira, direct directamente pues, voy a pasar a, a, hacer, a subir las imágenes sin, sin explayarme demasiado, para pues eso, porque como va a ser objeto de otro taller. Entonces, bien. Estas imágenes, claro, son mías, entonces yo las, las puedo... Puedo licenciar con, este, con esta licencia licenciada 4. C -C y 4.0. Bien. Vamos a ponerle un título. Bueno, es, se ha puesto ya un título automático, porque era el título de la, de la imagen que tenía. Eh, una breve descripción. Vamos a ponerle eh, imagen de un imitador de Madon. Eh, recuerdo que era en Valencia. Eh. O sea explayarnos un poquito, en 2009, luego esto se puede modificar, se puede aumentar, se puede añadir una descripción en otro idioma, y lo interesante, cuando se sube una imagen, bueno, solamente tenemos que hacer de una sola imagen, ¿no? La descripción y la, la categoría, que esto es lo interesante, categorías. Bien, eh, como he dicho antes, eh, las categorías son en inglés, y yo ya ten, la tengo preparada, la categoría que voy a subir, que es esta, Madonna Impersonators, ¿vale? Entonces voy a ir escribiendo aquí Madonna impersonators y me despliega aquí la opción y si se pone en azul es que la categoría existe. Si hubiera puesto imitadores de Madonna, probablemente no me aparece nada y si yo doy a Enter se me aparecerá en rojo y un aviso. Una de estas categorías carece de una página. En este caso... Si hacemos esto, luego tendríamos que crear, como he dicho, que tenemos que crear la categoría y hacer la redirección hacia Madonna Impersonators. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Otra categoría, eh, 2009 y Valencia. aquí Vamos a dejarlo con esas dos solamente. Que es, digamos, la categoría principal y la categoría de, en el, en, del lugar y el año que se ha hecho la imagen. Porque lo conozco. Las siguientes, eh, tendríamos que hacer lo mismo, por eso quería solo subir pocas. Y aquí tenemos una opción para, bueno, añadir la ubicación, que ahora mismo no recuerdo exactamente. Cuando la, cuando la imagen se hace con, con celular, con móvil y habilitamos los datos GPS, eh, esto ya se nos cargaría por defecto por, los por la metadata. Pero bueno, ahora vamos, lo que vamos a hacer es que voy a explicarlo todo y solamente voy a copiar la descripción que es esta que he añadido, y las categorías. Clico aquí y doy a copiar. Copiado, me dice. Puedo deshacerlo si me he equivocado en algo. Entonces voy a ir bajando y voy viendo que se ha copiado la descripción y se ha copiado las categorías. Descripción, categorías. Y tengo que ir al final para publicar los archivos. Clico aquí en publicar archivos. Espero un, poco, un poquito que se publiquen. Bien. Luego puedo seguir añadiendo metadatos que representa, por ejemplo, si es una imagen de una persona famosa, tendríamos que poner aquí su nombre y nos mandaría a, enlazaría con los metadatos de Wikidata, pero en este caso, pues no, no lo voy a hacer. Voy a omitir este paso, que seguramente en el taller de, de imágenes se dirá cómo se hace esto, se explicarán, estos elementos, estos, estos campos, pero bueno, en este caso. Sí, y justo había salido una pregunta igual eh, también hubo el año pasado, creo, yo no al principio hicimos un, un taller con Mariana acerca de los datos estructurados en commons y un poco la idea de ese, de ese espacio de, digamos, de, de, de Wikidata es empezar a eh, poner los elementos que están representados en la imagen para poder generar búsquedas cruzadas. Eh, más específicas que no tienen tanto que ver con las categorías, sino más con los elementos que tienen las imágenes. Pero bueno, es todo otro taller que mm. ya que también veremos eh, con eso. Eh, pero bueno, te dejamos continuar. Eso es. Pues una vez que hemos publicado, nos, de, nos dice que gracias por tu subida y nos pone, los, nos, nos da los datos de los archivos que hemos subido con unas ciertas con unos ciertos enlaces que podemos copiar y utilizar en los artículos. Pero lo que nos interesa aquí, bueno, vamos a ir a la página principal, no, vamos a clicar uno de los archivos para ver dónde nos lo ha metido. Aquí vemos el archivo, 10, décimo aniversario de Madonna 2010, etc. La imagen, seguimos bajando, como hemos visto con las imágenes anteriores. No, la licencia, el historial, y ¿qué pasa? Que nos, ya nos lo ha metido en las categorías. Madonna Impersonality 2009 en Valencia. Si clico en la categoría Madonna Impersonators, voy a encontrar que estas cuatro imágenes, categoría Madonna Impersonators, ya están subidas aquí. Están agrupadas en la categoría correcta, donde vemos otras imágenes de imitadores e imitadoras de Madonna. ¿No Ay, ahora me agarró la, la curiosidad de la... Los iconitos de signo de pregunta que tenés ahí, que yo no los tengo. Ni. Ay, sí, yo los tengo. Si querés poder mostrar el misterio, resolver el misterio apretando en uno de ellos, Miguel. ¿Cuál iconito más abajo tenés, en cada una de las imágenes hay un signo de pregunta. Ah, eso esto, es una preferencia, sí. por eso tenemos que hacer también el taller de preferencias de usuario de wiki. Esto es eh, una herramienta de uso del archivo. Si yo clico sobre el, esto, se me, des, se me despejan todas las incógnitas y vemos que esta imagen está siendo utilizada 12 veces en diferentes artículos, ¿Veis? Está sí. 2, está 0. ¿no? Esta imagen está siendo utilizada en este, con este usuario o en el artículo invitado de Madonna. Bueno, pues... ¿Qué no es <risa> Qué bueno. Es una, es, una eso, es una herramienta que se habilita. Cierro esta categoría, eh, cierro el asistente de subidas y, bueno, ya he categorizado eh, subiendo una imagen. Todavía nos queda mucho. Vamos a ver otra forma, de, otra forma de subir imágenes y categorizar, pero esta vez se va a categorizar automáticamente. Vamos a utilizar como ejemplo. Vamos, aquí pone, vamos a también subir a través de la propia categoría cuando esta categoría tenga ficha Wikidata eso lo veremos también luego lo de la ficha Wikidata. Ejemplo, esta categoría. Vamos a ir a esta categoría y es una categoría de un edificio, un edificio de Zamora, que se llama la Casa de Mariano López. Mirad, este, este, esta categoría tiene aquí a la derecha una ficha, voy a ocultarla, voy a mostrarla ahora para que lo veáis. Tiene una ficha que conecta, Directamente con el proyecto Wikidata, que es de datos estructurados, como bien ha dicho Constanza, y creo que también se coment lo comentamos la vez pasada, que si entramos así rápidamente en Wikidata, vemos que existe un elemento, casa de Mariano López, que es un edificio, tiene su imagen. Bueno, los datos que se van dando de, esa, de este edificio, la ubicación, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que solamente tiene una imagen. Ahí justo para antes de que sigas adelante un poco había salido una pregunta en el chat que dejó ahí abajo que es eh, esto de cómo los datos estructurados y vamos el link entre Wikimedia y Wikidata o sea Wikimedia como si Wikidata genera también que estas imágenes se vuelven en cierto punto multilingües no porque al poder estar enlazado a la base de datos esto permite también acceder a esos contenidos a parte, más allá de la lengua en, eh, originaria en la que se hayan eh, subido esos eh, elementos, ¿no? Entonces, este enlace que estamos contando ahora, Miguel, es muy importante para poder también amplificar la llegada de las imágenes. Claro, porque, por ejemplo, cuando se enlaza la categoría con Wikidata, significa que todos los artículos escritos sobre, este, sobre ese elemento en los diferentes idiomas van a llamar a esta categoría, van a tener un enlace a esta categoría. Ahora, como ejemplo, pues, rápidamente voy a poner, pues, si me ocurre, el presidente del Perú ahora mismo, Pedro Castillo. Eh, voy a entrar en Wikipedia. Así muy rápidamente. Pedro Castillo. Este es Wikipedia en español. Y vemos que aquí abajo, al final del todo, cuando tiene el control de autoridades, tenemos este enlace multimedia con la categoría Pedro Castillo. Si entramos en esta categoría, se nos abre. Eh, la categoría Pedro Castillo con todas las imágenes que tenemos del presidente del Perú ¿vale? pero si vamos a otro idioma por ejemplo vamos a poner cualquiera uff, uno difícil el va... no, euskera Para no, no, no liarnos mucho aquí en euskera también tenemos el control de autoridad con el recurso multimedia que también llama a la, a, la categoría, a la misma categoría. Entonces, sí, es un puente que hacemos de imágenes en, dif uh, en diferentes idiomas. Bien. Vale, ¿a ¿dónde estábamos? Aquí, en la categoría de esta casa. Aquí la ficha, cuando está añadida, vamos a dar a editar código para que lo veamos. Es esta, es esta plantilla, Wikidata Infobox. Cuando está añadida, esta, tenemos aquí un enlace que pone cargar multimedia. Si yo clico aquí me vuelve a dar al, me vuelve a mandar al asistente subidas. Tengo aquí unas imágenes. Voy a cargar estas imágenes que tenía aquí en un álbum. Arrastro. Recordemos que hemos Clicado en la ficha Wikidata, subir imágenes, cargar, cargar elementos o algo así, continuar. Estos son archivos míos, son mi propio trabajo, siguiente. Casa de Mariano. Aquí, claro. Aquí, como, como son imágenes eh, que no les he cambiado el título, me va a salir el título por defecto. Que este título me, me exige prácticamente que lo cambie, por uno más descriptivo. Bueno, entonces, voy a poner Casa de Mariano, Mariano López, ¿es, ¿no? De Mariano López, eso es. Eh, descripción, imagen. en La casa de Mariano López en Zamora. No lo he puesto con, con acentos y no, nada. Luego, esto lo cambiaré. Y vemos que ya automáticamente me ha cargado la categoría de esta, de esta casa. Porque había dado clic yo en este enlace, en cargar multimedia. Entonces automáticamente me aparece la categoría de la casa. Voy a dar a copiar todo. El título, la descripción, las categorías. Bueno, las categorías no hace falta porque. Mira, las categorías no hace falta porque la categoría ya está añadida para todas las imágenes que voy a subir. Publico. en este caso no voy a omitir sino que voy a poner aquí casa de Mariano López enlaza con este elemento en Wikidata con este calificador publicar datos para todos y ya está, gracias por tu subida ahora yo vuelvo a cargar la categoría se han añadido a esta categoría, que funcionaría, no es lo mismo que un álbum, porque sí se pueden crear álbumes en, en commons, pero daría también la función de, de eso, de un álbum sobre este elemento. Aunque de otra manera, porque es categorizándolos. No es una página, luego os enseño una página para que, para que veamos las diferencias entre una categoría y una página, que se crea especialmente a, tip, a modo de álbum de, de imágenes. Bien, hemos cargado un multimedia mediante la propia categoría utilizando cuando existe una ficha Wikidata. Ahora voy a cerrar y cierro. Pero ¿qué pasa? Que estamos en Wikipedia, no estamos en Commons y queremos ir a través de Wikipedia hacia cargar una imagen en esa categoría. Porque si nos damos cuenta, esta categoría de Casa Mariano López eh, no existe un artículo de la Casa Mariano López en, en Wikipedia. Voy a aquí en Wikipedia. Si yo doy, <coughs> si yo doy a la Casa Mariano López, bueno, solamente me van a aparecer las, las imágenes, pero no existe un artículo como tal. Porque esta categoría, o sea, lo que quiero decir es que se pueden crear categorías sin la necesidad de que exista un artículo en Wikipedia. ¿Pero qué pasa si, que, si existiese ese, ese artículo? En este caso, Feria de Valladolid. Vemos que no tiene imagen, pero si vamos a lo, abajo del todo, no tiene ninguna imagen. Sí que tiene una categoría Feria de Muestras de Valladolid. Hemos visto aquí en el control de autoridades. Si clicamos, existe una categoría Feria de Muestras de Valladolid. Y bueno, tiene varias imágenes, pero ninguna de la Son prácticamente todas del interior. No existe una del exterior. Así que vamos a cargar una. Aquí, categorías cargar multimedia. Clicamos aquí. Y tengo aquí una. Lo mismo, continuar. Este es mi propio archivo. Siguiente. Feria de Valladolid, seguramente me dirá que ya existe. Ah, no, no existe. Porque si, si, si tomase, si tomase uno de los nombres, bueno, es que aquí claro son nombres. Si tomase uno de los nombres, que ya existen, me lo diría. Ya existe ese título, ¿ves? ¿eh? Entonces vamos a ponerle Feria de Valladolid Vamos a hacerlo un poco más rápido. Copio aquí. Imagen de la Feria de Valladolid y ya me carga aquí, Feria de muestras de Valladolid, la categoría porque le había dado, clicado, como he dicho antes, en cargar multimedia dentro de la categoría. Voy a publicar. Aumento este paso por ir un poco más rápido y si sí, refresco, tenía 36%. Archivos que pertenecen a esta categoría, ahora tengo las 37, porque tengo este de aquí. Bueno, luego esta imagen tengo que añadirla a, al elemento en Wikidata para que aparezca aquí y luego aparezca en la ficha del artículo. Pero bueno, de momento no lo voy a hacer, porque bueno. El, el taller es sobre categorías, no sobre enlazar en Wik a Wikidata etc. Aunque, bueno, son cosas que no puedo pasar por alto porque si no se perdería un poco la explicación. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Alguna duda? No, bueno, venimos muy bien. Lo que pasa es que, como decía Jorge antes, como siempre hay algo más que se puede hacer para terminar de enlazar, completar y dejar. Como son pequeños uh -huh. detalles que a medida que uno va también editando cada vez más, eh, bueno, va también tomando esta costumbre de, ¿eh? bueno, subí esta imagen, la subí a la categoría y la enlacé a Wikidata para que aparezca en Wikipedia en español y en las lenguas que, que estén levantándose esa información. Eh, mismo... Eh, Muchas preguntan, ahora que marqué, está esta de Feria de Valladolid, que arriba dice coordenadas, eh, me, me acuerdo que una vez era como, ¿dónde sale esa información? Porque no está el artículo? Como, ¿de dónde? Y eso viene también de Wikidata. Entonces, si uno carga las coordenadas a Wikidata, aparece automáticamente en el artículo de Wikipedia. Y esto es lo importante, ¿no? Como siempre decimos, los proyectos Wikimedia son, así como Wikipedia. El logo de Wikipedia es como un rompecabezas de lenguas, bueno, los proyectos Wikimedia son un rompecabezas de... Distintas formas de entender y, y, y comprender y, y, y reflejar el mundo, ¿no? Datos, imágenes, textos, citas y demás. Eh, y un poco de también esa es la idea de esta interconexión que tienen todos los proyectos, ¿no? Claro, sí. pero. Perdón. Perdón, no, no, que, que solo de ver el, la pantalla mientras vas haciendo la explicación se van abriendo todas ese, esa, esas ramas. Otra cosa que yo estaba pensando mientras vos eh, mencionabas el link entre Wikipedia y la categorización con Wikimedia Commons es que desde hace un tiempo también desde el propio editor eh, visual de Wikipedia se pueden subir imágenes de Commons que todo el proceso de subida que vos eh, explicaste súper bien eh, dentro de, de Commons eh, se puede iniciar también dentro de eh, cuando uno pone eh, a, a agregar, insertar imágenes en multimedia, uno puede buscar las que ya existen o subir y se inicia todo ese mismo proceso incluyendo la categorización desde eh, la propia Wikipedia. Eso está súper o sea, interesante cómo los proyectos también se van como integrando casi a veces sin que nos demos cuenta. Claro, porque realmente aquí esta, esta ventana de esta pequeña herramienta lo que te hace es te manda. La, te la sube a, como una especie de asistente, es un atajo que podrías utilizar para subir una imagen. Yo es que como no lo utilizo, bueno, aquí te viene aquí. Aquí te viene para categorizar la imagen, claro. Sí, correcto, es verdad. No, vamos a hacerlo, feria Valladolid descripción. Esto quizás nos saca más de un apuro cuando estamos editando un artículo, pero claro, si uno quiere subir eh, muchas imágenes de un evento o tiene, se fue de Wikiexpedición como vimos en un taller pasado, y después quieres subir todas las fotos de, de, de esa expedición, bueno, ahí sí, es mejor entrar directamente a Wikimedia Commons, eh, porque la interfaz es más completa, ¿no? O sea, claro. todo como bien decías, es un atajo y está un poquito más reducido también las, las funcionalidades. Claro, pero lo que pasa es que aquí directamente te la inserta ya la imagen. Si sigues los pasos correctamente, terminas insertando la imagen que hemos... Una de las... Es, es otra, es diferente. Eh, pero es de la firma de Valladolid, te inserta ya la imagen. De momento, pues, la he subido, la he categorizado, pero bueno, la voy a eliminar para no dejar ahí un, un rastro de, de, de mala edición. <risa> descartar Iba a decir algo, que pues se, me, se me ha ido. Iba a decir, sí, que... No, no, se me ha ido. estaba bueno. hablando de la integración de los proyectos, no sé si algo de eso. Sí, sí, pero ahora exactamente no, no recuerdo estaba Está bueno, Sí. Hola. sí. Eh... Son en interrumpir. No, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Lo que iba a decir era que, claro, eh, la cuestión de, de compartir estos, estos conocimientos, eh, también son muchas horas de, de estar editando en Wikipedia. En, y en los demás proyectos, ¿no? En Wikipods, en, en Wikisource. Entonces, uno finalmente cuando, cuando lleva muchas horas de, de baja en esto, pues te das cuenta que no, con un pequeño taller, mmm, de una, una pequeña explicación de cómo hacer un artículo, no te sirve realmente porque tienes que saber muchas más cosas. Es decir, puedes hacer un pequeño artículo. Eso... Como novato, puedes hacerlo siguiendo unas normas y teniendo, pues, primero que hacer una serie de, digamos, pequeñas ediciones previas para ir conociendo la interfaz, ir conociendo el proyecto. Pero, claro, para temas más avanzados hay que ir poco a poco, hay que ir mmm, pasito a pasito, ¿no? Porque son muchas cosas. Y siempre cosas. es más complejo, siempre se puede complejizar, siempre se puede aprender una nueva herramienta, Sí. Eh, y eso también es lo lindo, ¿no? De que uno no, no, no para de sorprenderse. Yo, por ejemplo, lo de subir directamente las multimedias a través de la categoría de, de cons, no lo sabía, así que esa fue mi nueva herramienta. <risa> Seguimos. Eh, hemos subido imágenes y, bueno, hemos categorizado a través, la, a través de la subida, de la asistente subida. Pero al igual que con Wikipedia, si sí, yo voy a este, a este ejemplo, categorías tanchudeiras, eh, para editar las categorías, para añadir, o bueno, editar en realidad, ¿no? Quitar, añadir, modificar, eh, tendría que hacer, como hicimos eh, la semana pasada en Wikipedia, editar o editar en código. No sé si nos acordamos aquí, vamos a ver un poquito la explicación que estaba por aquí. Editamos en código íbamos a la imagen a la parte inferior y, y añadíamos este código, categoría y la categoría que queríamos añadir. O con el editor visual, íbamos a opciones, categorías, añadíamos las a categorías y luego publicábamos, o íbamos al final y clicábamos sobre las categorías. Es decir, edito, aquí me aparece el igual. El menú, categorías, edito, o si hago por el editor de código, aquí me aparecen las categorías. Pero... Uh, Ahí hay una de... sola diferencia con, con Wikipedia, que como habíamos visto Wikimedia Commons está en inglés, entonces ya no usamos la palabra categoría, dos puntos, sino category, dos puntos. Eso es. Eso es. Al estar en inglés, aunque uno ponga aquí la categoría en español, el, el enlace que nos tiene que llevar a esta categoría tiene que estar puesto en inglés. Category, dos puntos. Pero al igual que con, sucedía en Wikipedia, tenemos herramientas eh, como la, la herramienta HotCat. Vamos a habilitarla. Porque ahora mismo no la tengo habilitada, si nos damos cuenta. HotCat, menú de usuario, preferencias, accesorios. Eh, eh, menú de usuario. Mientras lo buscaste, hago una está? pregunta. El, el HotCat, ¿hay que habilitarlo para...? Wikipedia y para Wikimedia Commons o eh, una, habilita una vez y se habilitan todos los proyectos? Eh, no se habilitan para todos. Tienes que habilitarlo en los proyectos que utilizas, en los proyectos en los que estás. Porque, por ejemplo, yo tengo, lo tengo habilitada en Wikipedia ahora mismo, pero no lo tengo en Wikimedia Commons. Y hay, claro, porque cada, cada, cada proyecto tiene sus propias herramientas. No sé si existe alguna forma de habilitarlo para todos, Mediante meta, algunas cosas creo que sí se habilitan mediante meta, pero, pero realmente hay que habilitarlas eh, en cada proyecto. Accesorios sí. y herramientas para las categorías. Aquí hemos ido a preferencias, accesorios, a la pestaña de accesorios y bajamos. Y nos vienen todas las herramientas que, que podemos utilizar aquí en común Y aquí están agrupadas las herramientas para las categorías. Tenemos dos, Catalog y Hotcat. Vamos a habilitar las dos para Hotcat, que es la que vamos a utilizar ahora, y Catalog lo vamos a ver luego, pero la vamos habilitando. Aquí viene la explicación de qué son cada herramienta, la documentación y una pequeña discusión por si ocurriese algún fallo con la herramienta para poder comunicarnos y preguntar sobre la misma. Guardamos. Y bueno, en este caso voy a cerrar, porque tengo aquí. Como ejemplo, hemos puesto esto, tanchugueiras. Y vamos a ver al final que ya tenemos habilitados estos, los símbolos menos, más menos, abajo y para arriba. Que, igual, que, igual que con Wikipedia. Menos, quitar retirar esta categoría. Más menos, modificarla. Abajo, ir a la subcategoría de pandereteiras. Elegiríamos una subcategoría de, de esta categoría. Y la, el de más, el de arriba, iríamos a una super categoría de esta categoría. Para editarlas todas, o para editarlas todas, o añadir más, el más más. que, que me, Si pongo encima el cursor, me dice modificar varias categorías. Vale. Vamos a añadir esta categoría. Musical trios. Uh, musical trios from Spain. Vamos aquí, al último. Vamos a añadir una nueva categoría. Más. Vale, vale. Ríos Argentina from Spain. Me sale el, el check, significa la, que la categoría existe. Y doy OK. Se guarda. Aquí está cargando. Aquí lo vemos en la pestaña. Y se publicó la edición. Y hemos añadido esta categoría dentro de esta categoría. Clico aquí. Y tienen que estar aquí. Tanchugueras ya está. La categoría Tanchugueras está añadida a la categoría Musical Trios from Spain. Y en esta categoría Musical Trios from Spain existen ya otros archivos, pero que no tienen categorías. Simplemente están... O sea, vamos a ver. No tienen la categoría del, de, del grupo, sino que están añadidos como musica, musical trios from Spain. Una vez habilitada la herramienta HotCat, podemos utilizarlo para otras cosas. Como, por ejemplo, no solamente añadir categorías, sino también hacer una corrección de categorías. Vamos a ver un ejemplo de una imagen. Esta imagen... Deleni Chausescu. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí hay un error. En las categorías. Vamos a ir abajo. Vemos que tiene muchas categorías. Muchas de ellas correctas. 1973 en Perú. Relations of Perú en Rumanía, Etcétera. Pero aquí hay categorías. Que tenemos que quitar. Porque por ejemplo. Juan Velasco Alvarado. Eh, este es NI, Sí. Nicolai Ceauchescu. Estas categorías no corresponderían a esta imagen. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que esta imagen, que esto va a ser también objeto de otro taller seguramente, ha sido recortada de esta de aquí. Esta imagen es la, digamos, la imagen original. Esta imagen han recortado a este personaje, a esta mujer, y en el momento que se ha recortado, aquí, ponemos, aquí vemos que está esta está, que hemos visto. Si vamos más abajo, ¿qué es lo que ha pasado? Son las mismas categorías. ¿Veis? En el momento del recorte, se han copiado también las categorías de la imagen original. Con lo cual, esta es una buena práctica. ¿Qué significa, modificamos las que sobran. Juan Velasco Amorado ya no está en esta imagen, en esta, en la imagen recortada. En la original sí que está. Entonces empezaríamos a eliminar. Nicolás Ceauchescu ya no está en esta imagen. Consuelo González Posada tampoco. Wedded Couples en Perú tampoco. Perú presidente al tampoco. Bueno, pues algunas cuantas, ¿no? Tendríamos que eliminar. Ahora mismo no creo que las otras están correctas eliminaríamos una, dos, tres, cuatro, cinco categorías. Voy a dar aquí, una vez que les he puesto el menos, le he clicado en el menos, doy a guardar. Y me aparece aquí la edición en código, porque como vimos también en Wikipedia, son varias categorías que estoy modificando. Aquí me en el resumen de edición de Hotcat me dice que menos cinco categorías. Publico los cambios. Se publica la edición y esta... Imagen ya no está incluida en estas categorías. Porque sería, sería erróneo. Para quienes se quedaron ahí como pensando en eh, el tema del recorte de imágenes, es, es una herramienta que se llama Crop Tool, que bueno, sí, después en otro momento también se, se puede abordar. Sí, está aquí. Creo que, creo que se habilita también, Crop Tool. No sé bien si viene habilitada por defecto, pero bueno clicamos aquí y pues vamos a poder recortar imágenes y subimos la imagen nueva recortada podemos tanto reemplazar la imagen como subir una nueva imagen con esta herramienta en este caso sirve bastante para si una imagen grupal vemos a una persona que aparece y podemos eh, recortar esa imagen para poderla poner en el artículo correspondiente pues nos viene bien pero el problema es eso, que arrastra las categorías de la, de la imagen principal Vamos a seguir viendo. La otra herramienta, CATALOT. Esta es, este es una herramienta bastante más divertida, digamos. Porque HotCat mmm, ya la hemos conocido en Wikipedia. Sabemos que las posibilidades que tiene de poder este, eh, modificar esas categorías. Pero CATALOT, como su propio, la, el propio nombre indica, es para categorizaciones masivas. Es decir, si queremos categorizar muchas imágenes a la vez. Ya la hemos habilitado, así que vamos a ver unos ejemplos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, imágenes de concursos. Aquí tengo una, una imagen de un concurso, de, de una categoría con imágenes de Wikilove Monument 2021 en Perú. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la cuestión? Que todas estas imágenes, al momento de ser subidas, eh, cuando ha sido el concurso, muy pocas personas al subir la imagen la han categorizado, porque ya venía por defecto esta categoría. Con lo cual, si entramos en alguna, y espero que esta aparezca, la laguna del la aguacachina. ¿Veis? Solamente, la categoría solamente está puesto como Cultural Heritage Monuments in Perú. Que es la categoría que se pondría por defecto cuando se, se suben imágenes en este concurso. Vale. Una cosa ahora que estoy viendo. Las categorías ocultas, que viene aquí abajo. Esto de las categorías ocultas no lo he logrado descifrar del todo. Porque supuestamente son categorías que no tendrían que verse, por, como pone ocultas. Pero mmm, creo que por defecto sí aparecen. Quizás estarán ocultas para los que no están logeados. A ver, ahora me voy a fijar, porque a mí creo, también me Creo que sí que te aparecen aún cuando estás logeado. ¿eh? Pero te vienen en pequeñito. Es como unas categorías de mantenimiento. Unas categorías que, que, que te llevan a la, las licencias que tienen, las imágenes, a algunas cuestiones especiales de categorización. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, tengo aquí unas imágenes de unas tapas de alcantarillas que están erróneamente categorizadas. Yo las conozco. Pero vamos a, vamos a utilizar este ejemplo. En la categoría manhole cover, que es la categoría de tapas de registro, yo había subido ya unas imágenes, por aquí las tengo, aquí está que pertenecen a las tapas de registro de Violet. Y existe esa categoría. Y yo las he subido solamente como la categoría manhole cover. Si ve, entramos en una de las imágenes, file, manhole cover, y vamos al final del todo. Vemos que está categorizado, bueno, con Manhole Covers y 2021 en Valladolid. Y la categoría correcta tendría que ser Manhole Covers, By Country, vamos, mirad, vamos bajando. Spain, para que veamos cómo se, las subcategorías utilizando la, la, la herramienta Hotcat. Castilla y León, In the Province of Valladolid, Manholes in Valladolid, y esta sería la categoría correcta. Veis que hemos bajado varios niveles. Está, está mal categorizada ahora mismo. Voy a cancelar porque ahora mismo no quiero categorizarla con, con hotcat, sino con catalog Cierro. Eh, tengo identificadas que es desde aquí, esta, esta, esta, esta, esta, esta. Bueno, son varias. Vale, vale. una vez habilitada la herramienta Catalot, nos va a aparecer aquí abajo. A la derecha, Catalot. ¿Veis aquí un...? Un pequeño, un pequeño aviso que pone catalog este, este, el más, este de arriba no, este de aquí si clicamos aquí nos va a desplegar la herramienta tengo que reducirlo porque si no se va a ver está muy raro ahí está bien, la herramienta catalog como bien he dicho es para ediciones masivas, para categorizaciones masivas una vez que cliquemos en cada lot, habilitamos la herramienta y lo que tenemos que hacer es ir seleccionando en el nombre o junto al nombre las imágenes que queremos recategorizar. Voy a clicarlas todas. Bueno, en, en caso de que sean muchas, utilizamos, eh, pulsamos sí, el shift, es. pulsamos el botón de mayúscula y nos, nos elige todas. Desde, la, desde, la, o sea, desde el que hemos hecho el clic el primero hasta el último. Dale. Esto, pues, como en como cualquier sistema, cualquiera que utilice ordenadores, bueno, esta, este, esta forma corta de utilizar el teclado la conoce. Bien, una vez que hemos seleccionado y se nos ha puesto en verde, vamos a utilizar la herramienta. Podemos aquí escribir directamente la categoría que queremos. Manhole Covers y en valladolid que es la categoría correcta y nos va a aparecer aquí arriba en azulito seleccionamos clicamos damos un enter y nos mandará aquí a este pequeño menú que como vemos aquí todas estas categorías son las categorías las supercategorías de manhole covers in valladolid aquí nos viene la categoría en la que hemos seleccionado, y aquí abajo, si tuviera subcategorías, nos aparecería con el símbolo, con la flecha hacia abajo. Y aquí nos viene también la categoría eh, a la que pertenece, en la que estamos. Es un poquito complicada, o al principio es un poquito complicada de, de pillarle, pero una vez que, que la, la vamos controlando, vamos conociéndola, se hace bastante sencillo. ¿Qué significan estos botones de aquí de la derecha? Si yo estoy en, en esta categoría de Manhole Covers, que es la que estoy, si yo doy clic a menos, me quitaría masivamente est estas imágenes de esta categoría. Pero lo que yo quiero es moverla. No, no quiero quitarles esta y luego añadirla, porque podría ser, pero lo haríamos en dos pasos. sino lo que quiero hacer es mover, trasladar estas imágenes de la categoría Manhole Covers a Manhole Covers Invalidable. Con lo cual, una vez seleccionadas estas imágenes, clico aquí en trasladar. Hecho. Vuelvo a la página. Cierro la herramienta. Y ahora mismo. Tenía 72 imágenes en esta... 72 archivos en esta categoría. Sin cada bueno, 72 imágenes. Vamos a abrirla un momento. Una para que no la perdamos. Y si yo refresco. Me tendría que aparecer 10 menos. ¿Ve? ¿eh? 62. Porque esas, esas imágenes ya las he mandado a su categoría correcta. Y si yo abro una de esas imágenes, voy al final del todo, y ya no me aparece Manhole Covers, sino me aparece Manhole Covers y Valladolid. Es decir, he trasladado, utilizando la herramienta Catalog, a su categoría correcta. Si clico aquí en esta categoría Manhole Covers, bueno, tendríamos que haberlo visto antes, que tenía muchas menos, pero ahora tiene pues, 225. Antes tendría 215 imágenes. La hemos movido. Siempre que entramos en una categoría y tenemos habilitada la herramienta Catalog, nos va a aparecer aquí abajo. No, lo, no pasa lo mismo si entramos en una imagen, porque no podemos utilizar la herramienta Catalog en una sola imagen. Aquí no me aparece Catalog. Tiene que ser en una categoría. Si yo estoy en esta categoría y abro, me dirá que estoy en esta categoría Manhole in variable. Yo tengo una consulta ya que estamos con Catelot. Sí. Si yo, por ejemplo, subí, mis, mi, en mi usuario personal subí un montón de imágenes y las quiero categorizar desde mis subidas, ¿se puede usar Catelot? Sí, sí. Aquí está, aquí era justo, lo vamos a hacer También. un ejemplo. Sí. Bueno, esto, este ejemplo de mover una, de una imagen de categoría, eh, voy a pasarlo ahora mismo. Vamos a ir a la, a la duda que tenía. Que tenías tú, Constanza. Mira, vamos a utilizar eh, dos, dos, dos formas. Categorizar imágenes de contribuciones de un usuario, de otro usuario, y también desde nuestro propio usuario. Es decir, esta persona, este usuario, off, esta usuaria, krenedov si yo voy a sus contribuciones, vemos que ha subido estas cuatro imágenes y las ha, es un taller que, que di hace, hace poco. No están categorizadas, está sin categorizar. Yo las quiero categorizar masivamente, pero conozco que estas imágenes, pues, son las que son, son las de esta categoría. Veis que aquí me aparece Catalot, aquí abajo. Okay. Yo clico aquí Catalot, marco esta, las cuatro imágenes porque, bueno, conozco que son esas imágenes. Esto también es una cuestión de, digamos, de que conozcamos qué imágenes son antes de, de emprender esta tarea, y yo sé que son de la... A ver cómo se llama. Puse con responsabilidad. Acá viene sí. el cartelito. Vamos a buscar la categoría, porque seguramente estará en inglés. Es esta, la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Voy a entrar a la imagen de la facultad y seguramente... Aquí está. Esta es la categoría que tengo que poner. Mar, la, la marco... La copio y vamos aquí. He marcado estas, estas imágenes y doy clic. Y aquí en este, en, esta, en este campo que me dice, escribe el nombre de la categoría, lo copio o lo, bueno, lo escribo. Y me aparece aquí arriba, Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid Clico sobre la categoría y doy Enter. Y veis que aquí no me dice que mueva sino que añada o quita. No me dice que mueva porque no está categorizada con ninguna categoría. Entonces simplemente lo que voy a hacer yo es añadirlas con el más. Vale, se ha procesado. Nos acordamos que estas categorías no tenían, o sea, estas imágenes no tenían ninguna categoría. Vamos a añadirle otra más. 2022 in Valladolid. Aparece Enter y la añado. Ahora bien, si, no querés, si son muchas imágenes, y si son todas las imágenes que queremos categorizar, podemos, tenemos aquí eh, en, el, en la herramienta Catalog para seleccionarlas todas, seleccionar ninguna o, si seleccionamos uno, invertir la selección. Vale. También tenemos, si nos hemos equivocado, tenemos aquí un botón para revertir la última edición. Ahora bien... Como seguimos utilizando la herramienta Catalog y hemos añadido dos categorías, si nos fijamos aquí abajo nos va diciendo las categorías que vamos añadiendo. Se ha añadido esta categoría y se ha añadido esta otra. ¿Vale? Si vamos a una de estas imágenes, vamos a ver que ya se han añadido estas dos categorías que habíamos utilizado que habíamos añadido mediante la herramienta Catalog. Déjame, de, Miguel, que añada que además de, de contribuciones del usuario, también se podría llegar a hacer, si uno quisiera, desde subidas del usuario, que es muy similar, o sea, eh, pero te muestra eh, una preview de, de, de la imagen. Eso es. Pero es lo mismo. Claro, nosotros podemos uh, también utilizar Catalog mediante, hemos, hemos, hemos visto a contribuciones de un usuario ajeno a, no, a nosotros, o también podemos mirarlo utilizarla en nuestras propias contribuciones. Estas son las contribuciones mías. Podríamos hacerlo, pero como bien has dicho, vamos a hacerlo mediante subidas. Si clicamos aquí arriba en el menú subidas, nos va a aparecer las imágenes que hemos ido subiendo en un orden de, por defecto, de fecha. Vamos a ir bajando. Estas son las imágenes, nos acordamos que hemos, que hemos subido hace poco. Son las últimas que hemos subido, pero yo también tengo unas imágenes que había subido hace un tiempo que quiero categorizar. Las había dejado sin categorizar a Adrede para este taller, que son, no sé si me he pasado, son estas. Vale, estas de aquí, ermita de Valdefuentes. Vamos a entrar en una de las imágenes, ermita de Valdefuentes, y vemos que aquí abajo está sin categorizar. No tiene ninguna categoría. Tiene estas categorías ocultas. Y de hecho, una de las categorías ocultas me dice que es eh, objetos que, no, que necesitan de categorizar. Así que cierro esto y vamos a habilitar la herramienta Catalog. Aquí abajo, un clic sobre Catalog. Y vamos a seleccionar las imágenes que, que quiero categorizar. Esta, esta, esta, esta, esta. Esta, esta, esta y esta. Y vamos a escribir aquí. Ermita de Valdefuentes. Sí. Ermita de Valdefuentes. No se nos despliega nada. ¿Por qué? Porque si yo doy un Enter, categoría no encontrada. Porque no existe esta categoría. No existe la categoría para esta ermita. Así que vamos a añadirla. Y luego la vamos a crear. Si yo clico aquí sobre Ermita de Valdefuentes, la abro en una pestaña nueva. ¿no? ¿Veis? Esta categoría no contiene ninguna página o archivo. Y aparte, que no existe, no hay texto. o sea Esta categoría no existe. Pero aún así la voy a añadir. Y me advierte. Avertencia: categoría Ermita de Valdefuentes no encontrada. Bueno. Pero es que yo lo que quiero hacer es que la voy a crear una vez que he subido estas imágenes. Doy a aceptar y vuelvo a la página. Me dice aquí en el resumen que se añadió la categoría ermita de Valdefuentes. Voy a cerrar esta herramienta porque si no me va a seguir señalando. Y si yo voy a la imagen, a una de las imágenes... Voy aquí abajo del todo y se me ha categorizado ya como en de fuentes, pero se me pone el enlace en rojo, lo cual quiere decir que no existe esta categoría. ¿no? Así que lo que voy a hacer es que voy a abrirla. Se me, siempre se me abre como en crear fuente. Y si yo doy a crear en editor visual, igual no me aparece nada. Pero sí que existe, o sea, no es que exista, sino que estas, todas estas imágenes están añadidas. Ya aquí a esta categoría. Si vamos a otra imagen, vamos abajo, ¿eh? ¿veis? Ermita de fuentes pero me van a aparecer todas en rojo. Ermita de fuentes Bueno, entonces vamos a ver esto luego, otro truco de catalog. Aprovechando que estamos de aquí, vamos a añadirle aquí en crear y fuente. Yo casi siempre empiezo así para cuando creo las categorías. Wikidata, Infobox, porque luego lo voy a enlazar. Bueno, en caso de que no hagáis esto de enlazarlo, hacemos, eh, la creación de categorías utilizando el menú este. No, aquí tendríamos que, estamos en editor de fuente, tendríamos que utilizar EGORI. Yo sé que está esto provincia. Y publico la página. Sí, con este código que está poniendo Miguel, eh, lo que hacemos es básicamente decirle dónde está anidada en la estructura y jerarquía de las categorías la categoría de ermita de Valdefuente. ¿sí? No puede quedar perdida, suelta por ahí, sino que siempre tenemos que anidarla en una categoría okay. madre. Porque si no serían categorías huérfanas, okay. eso no. no, ¿Cuál no eso es, igual que en Wikipedia, todos los artículos tienen que tener su categoría. En este caso, las categorías, los, eh, las imágenes tienen que tener su categoría y al mismo tiempo las categorías tienen que tener su propia categoría. Pero claro, esto es una categoría muy general. Seguramente, si yo utilizando la herramienta HotCat, voy bajando y voy a ir encontrando la categoría correcta. Eh, Ahora mismo, pues, no sé exactamente cuál sería la categoría, pero tendría que llamarme así como una categoría de... Vamos a ir navegando. Cultural Buildings. Eh, vamos aquí. Eh, y luego vamos a cambiar. En vez de subcategorías. vamos a poner categorías superiores. Buildings y la provincia of Burgos. Ya está. Veis, Aquí tenemos un desplegable que podemos eh, cambiar y a categorías superiores o si clicamos en subcategorías, de esta categoría que tenemos seleccionada nos mandaría a la, a la inferior, a la subcategoría. ¿Eh? Aquí está, más, yo creo que es esta. Seguramente hay una categoría, ermitas, aquí está, ermitage in the province of Burgos. Y doy clic, cuando tengo seleccionada la correcta, clic en OK y ya está, esta categoría ya está creada. Luego, pues, añadiríamos aquí eh, la, la plantilla de Wikidata para poder enlazarla. Creo que hay alguna pregunta por ahí, ¿o no? No, no, venimos, venimos muy bien. Saludos más que nada y agradecimientos por el taller. Perfecto. Pero ya deberíamos ir cerrando. Ya, ya, pues, es que queda mucho. Siempre queda mucho bien. Tenemos que dejar también la curiosidad para que sigan prendidos a Wiki, herramientas y vengan a por más. Sí, sí, sí. No sé pues, si querés mostrar algo más. Tenemos como sí. hacemos hasta el cuarto, si querés. Y... Es, que, es que realmente, claro, eh, el tema de categorizar es muy amplio. Existen muchas herramientas. Y claro, por ejemplo, voy a mostrar esto de Galer, pero yo. Mirad. Si yo estoy en una categoría, Ermita Valdefuentes, si estoy en una imagen, Ermita Valdefuentes, en una imagen, no en una categoría, para ver las categorías tengo que bajar al final y veo aquí la categoría Ermita Valdefuentes. Pero existe una herramienta que me va a facilitar el ver las categorías. Vamos a habilitarla, que es en Preferencias, Accesorios, y es la primera, de navegación mejorada, Gallery Preview. Yo la habito. Y me dice que va a mostrar vistas previas de categorías y galerías. Pero lo que me interesa ahora mismo son las categorías. Voy aquí a guardar. Se han guardado las preferencias. Y voy a ir a la... el mi de fuentes voy a refrescar. Y aquí a la derecha me aparece esto. ¿Qué significa...? que esta imagen está categorizada en estas tres categorías. Hermite, vale, fuentes y dos categorías ocultas, que es una que es de archivos que son míos y de páginas, o bueno, de imágenes con mapas, que serían estas de aquí. La de CC S4, la de la licencia, no aparece, pero te aparecen estas tres que tenemos aquí abajo. Te aparecen, digamos, más rápido aquí a la derecha, con lo cual, si yo entras en esta imagen y quiero ver las otras imágenes que contienen esta categoría, simplemente doy clic aquí en Ermita Valdefuentes y me llevaría aquí. Que yo creo que es una cosa bastante útil cuando estamos en, en este tema de categorías. Bien, alguna otra cosa sí que queríamos... Es que son muchas, son muchas cosas que había aquí. Vamos a crear... Bueno, dale, dale. Vamos a crear una categoría eh, utilizando el utilizando Wiki, el, el, la plantilla de Wikidata e InfoBox. Eh, no, vamos a ir directamente a, a esta de mi tabla fuentes. Voy a añadirle y voy a enlazarlo. Voy a enlazar la categoría con Wikidata. En mi no fuentes. No, no me puedo resistir. <ríe> Edito en código. Y la plantilla es casi siempre, siempre tiene que ir al principio. Wikidata Infobox. Público. Bueno, aquí voy a poner añadir Infobox. Público. Y bien, me aparece esto. Que no se encontró ningún ID de Wikidata. Entonces nos da las opciones de buscar esta categoría, Buscar este elemento en Wikidata o crear un nuevo elemento. En este caso vamos a dar a buscar. Y aquí estaba. de fuentes en Wikidata. Clico aquí. Y ahora vamos a hacer este proceso un poquito así despacio para que lo veáis. Lo primero que voy a hacer es que voy a copiar el título con categoría incluido. Control-C, lo marco y lo copio. Y voy aquí, de fuentes que este es el año... El elemento de Wikidata es la Ermite Valdefuentes. Voy aquí abajo del todo. Wikipedia no, porque no es un artículo. Wikilibros, Wikinoticias, etc. Tenemos que ir al final, que es otros sitios. Doy aquí a editar. Aquí escribo co y me aparece me Commons. Clico aquí. Y en este, donde pone página, pego la categoría. Y publico. Ahora, refresco donde estaba la categoría Ermita de Fuentes y ya se enlazó con Wikidata. Con lo cual me aparecen los datos estructurados que tenía Wikidata. Ahora bien, yo lo que quiero es añadir esta imagen para que aparezca aquí en la categoría. De aquí ir aquí, añado una declaración, propiedad imagen y pego a las imágenes con .jp, me aparece aquí cuál es la imagen, y público. En caso de que tuviera un artículo de termita se me añadiría eh, la imagen a la ficha que correspondiente en el, en el artículo de Wikipedia, y en este caso me tendría que aparecer aquí. Voy a refrescar, a veces la conexión no es tan rápida, Tardará un poquillo en aparecer, pero. No es potencioso, hay que limpiar un poco el caché, darle unos minutitos. Eso es, habría que. Eso, eso es exactamente lo que iba a decir, hay que darle unos minutillos, que en esto no es tan... La conexión a veces es, muy, es rápida, pero a veces no. Pero tendría que aparecer. Y bien, bueno, quedan cosas en el tintero. Pero, pero podemos no. compartir la, la, la PPT, Miguel, sí, si vos sí. nos gustás, nos permitís, eh, sí. en, en la página de Wiki Herramientas, como siempre, para que también, nada, dejamos, damos rienda suelta a la, investiga la investigación, la autoinvestigación de todas estas herramientas con todos estos links, porque la verdad es que eso, como venimos diciendo, es un mundo que hay, abrimos una puerta y de repente hay cinco puertas más para seguir golpeando y, y transitando. Eh, pero nada con lo que nos diste hasta ahora ya tenemos para entretenernos un rato alguna que vos digas les recomiendo sinceramente activar esto o esto es lo mejor que me pasó en wikimedia commons pues mira Hotcard es es útil es muy útil al igual que en wikipedia es muy útil pero catalog te le cambia la vida <risa> Porque, no, sí, porque, a ver, estas categorías inmensas, con, como he dicho, de concursos, es que viendo la preview de la imagen, clicando varias, ya, ya vas categorizando mientras vas mirándolas, es que es... es o, o, o ves un, una y Aunque sean categorías sea ¿no? generales, ¿sabes? Que si son personas de México, no sé, ahora estoy pensando con en Wikilabs México, que el año, el año anterior se había hecho como distintas categorías. Entonces, bueno, ya sabes, si son edificios, las mandas a edificios y después tenés que sentarte a ver un poco más eh, en detalle cuál edificio es, pero por lo menos ya las vas ubicando claro. en, eh, okay. en algún lado. O también sirve para eliminar así masivamente imágenes pues que no pertenecen a esa categoría. Si vemos una categoría que tiene, pues que sé yo, 30 imágenes, de las cuales 25 realmente a, a primera vista vemos que no pertenecen a esa categoría, ya no tendríamos que estar abriendo una por una utilizando la herramienta Hot Cat para ir eliminando una por una, directamente hablaremos las 25 de un plumazo. Eso es bastante útil. Bien. Perfecto. Y... ¿Algún tip de lo que quedó en el tintero para que la gente sepa que puede ir a buscar también en la PPT? Pues no, creo que no está puesto aquí para Wikimedia Commons, pero sí para Wikipedia que hay que tener un poco de sentido común en el momento de crear una categoría. Que no se pueden crear categorías este, para cuestiones pues que no realmente no van a recibir más imágenes de las que ya existen o que realmente no son necesarias o son tan específicas que realmente no tendrían que estar categorizadas como tal. ¿no? Aquí yo había puesto un ejemplo de, de creación de categorías que es de salchipapas en Perú. Sí, bueno, lo voy a mostrar rápidamente. La categoría es eh, salchipapa. Es una categoría general donde se recogen los diferentes eh, tipos de salchipapas que hay en diferentes partes de, de Latinoamérica. En este caso, lo que yo quería crear era una categoría específica de salchipapas en Perú, como lo había hecho yo en, otros, en otras categorías, como por ejemplo categoría Locro, que es un plato que compartimos muchas de las gastronomías de diferentes partes de Latinoamérica. Que aquí yo creé una categoría específica, Locro of Perú. ¿Veis? Podría haber creado la de Locro en Argentina, Locro creo que también se consume en Uruguay o en Bolivia pero bueno, de momento solamente había creado y había añadido aquí las imágenes que pertenecían al locro de la gastronomía peruana. ¿Por qué la he creado? Porque aparte era necesario un poco diferenciar el locro de las diferentes tanto el locro argentino como el locro de Perú, pero también sé que probablemente se vayan a recibir más fotos de, esta, de este plato. Así que. Bueno, Mira, pues, yo es huevo. Es algo nuevo para mí, un locro con los huevos esos eh, nunca lo había visto, así que <risa> Bien. Bueno, eh, no sé, Jorge, algo ahí que nos haya quedado en el tintero. No, nada, agradecerle de nuevo a Miguel y a este taller que se fue fue creciendo. Eh, y no solo no nos alcanzó uno, sino que no nos alcanzan dos. Pero bueno, como decía, o sea, va a quedar eh, eh, la presentación en la página de wiki Herramientas y, y bueno invitaciones a eso a que vayan a que vaya la página de wiki Herramientas porque están también los materiales de los de otros talleres que, que ya fueron hechos y también se van publicando los futuros talleres sí eh, a ver cómo la categoría bueno ahí también tiene a Luis hace comentarios sobre las categorías de los tacos y demás eh, sí el mundo de las categorías es un mundo maravilloso que vamos a seguir explorando también seguramente con otros talleres de otros temas ahí que van eh, que van a ir surgiendo. Eh, una vez más agradecerle a Miguel, que seguramente lo vamos a tener de nuevo en Wikiherramientas dándonos algún otro taller que exceda las categorías, pero podemos continuar con esto como vieron. Hay todo un todo mundo por detrás. Eh, y, bueno, una vez más, eh, mil gracias. Sobre todo por la hora, sabemos que es tarde para vos, pero la verdad es que eh, fue muy, muy útil todo lo que nos mostraste, tanto en el primer taller como en el segundo, así que nos vamos a quedar con ganas de, de mucho más. Eh, gracias, Jorge, por tomar la batuta también de acá, en Wikimedistas de Uruguay, y poner la cara porque a mí ya me conocen, ya saben le, eh, quién está por acá. Así que también gracias, Jorge, por sumarte a esta nueva edición. Y como siempre, a quienes estuvieron ahí por el chat, bueno, los videos quedan en el YouTube de Wikimedia Argentina, los vamos a estar también subiendo a Wikimedia Commons. La página de Wiki Herramientas, que les compartimos nuevamente, tiene todos los materiales eh, que vamos mostrando taller a taller. Eh, y como siempre, invitarlos una vez más a que si tienen ideas de cosas que quieran investigar, que quieran ver, que quieran profundizar, no dejen de escribirnos. Si tienen ganas de mostrar y ustedes ser talleristas, como nos pasó con Miguel, que participó de otro espacio, dijo: Yo sé sobre categorías, y le dijimos: Vení, Miguel, por favor. Eh, bueno, también pueden ser ustedes quienes estén del otro lado eh, dando estos talleres, así que más que bienvenidos y bienvenidas. Eh, no sé, Miguel, si quieres dar tus palabras finales. Sí, un par de cosillas finales que, bueno, me pueden encontrar eh, tanto en Wikipedia como en Wikimedia Commons con el mismo usuario, lo tengo puesto en pantalla. Clicáis aquí en el buscador, ponéis user, dos puntos y escribís mi nombre: Miguel Alan CS. Y me podéis escribir aquí en mi discusión alguna duda que tengáis, algún comentario, etcétera. Y, bueno, también se podría enlazar ¿no? el, el usuario con en, qué herramientas, por si alguien necesita alguna aclaración o tiene alguna duda acerca de esto. El maravilloso mundo de las categorías. De las categorías. Bueno, y hasta la próxima. El martes que viene, si no recuerdo mal, tenemos eh, el tema de citas con Diego. Eh, Sí. El taller es a la misma hora de siempre. Se llama ¿Cómo funcionan las citas automáticas en Wikipedia y cómo mejorarlas? Es una introducción a Citoy y Web2Site y la va a estar dando Diego LH. Eh, así que eh, también más que invitados, como siempre, quienes no puedan estar, van a quedar grabados. Así que nos estamos viendo, como siempre, los martes por el mismo canal, a la misma hora. Y gracias nuevamente. Un abrazo. Nos vemos. Gracias a todas y todos.